Noticias, Comentarios y entrevistas. Y a propósito de entrevista, estás con nosotros el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano, Capítulo San Francisco de Macorís. Con Marco vamos a conversar acerca de los pagos de incentivo a galenos, los casos de COVID y de las nuevas autoridades locales. Así es que buenos días, Marco. Placer de tenerte como siempre acá en este tu programa de mañana. Buenos días. Buen día, buen día. Saludando también a toda la población que nos ve y escucha. Sí, cómo no. Marco, ¿cómo anda el tema de los, los incentivos a los médicos que no le han pagado según lo que se ha comentado? Correcto. Este es un tema que se está debatiendo eh, a nivel central, puesto que en el país entero no hemos recibido efectivamente, eh, lo que es el incentivo, ni por antigüedad, ni por el trabajo con los pacientes COVID. Eh, entendemos que tal vez el, el tiempo de transición tal vez sea una excusa para las nuevas autoridades, pero el Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel Soro ha estado en reuniones y estamos en espera de respuesta por parte de las autoridades. Bueno. Marcos, buenos días. Francis Rodríguez, de este lado. Ah, sí, está bien. Mira, Hace unos días, vimos con asombro en parte, pero a la vez con alegría, de que se transmitiera una información sobre que el ministro había dado de que estábamos llegando a la planación, eh, aplanar la curva. No, que se había, no, que estábamos llegando. El que se, se había planado. aplanado, aunque ya y reculó, como dicen. sí en, en términos populares sí, sí. al nivel de ustedes como médicos ¿en una, en qué etapa estamos? ¿se puede está, identificar el, una etapa? porque yo lo he pedido siempre y no lo sabemos en el seguimiento que yo le he estado dando a los casos tanto eh, público como privado he notado que en esta semana del sábado o del viernes hacia acá han disminuido los casos, tanto en cantidad como en sintomatología, que son las dos vertientes que, que siempre evalúo. Eh, de manera que en todos, los en todos los centros sanitarios, vuelvo y repito, público y privado, ha disminuido la cantidad de pacientes ingresados, ha disminuido ciertamente la cantidad de pacientes fallecidos, y volvemos a retomar lo que estaba sucediendo en tiempo atrás, que la mayoría de los pacientes son de otras áreas. Son de Samaná, agua Arenoso. que En esa, esa área sí ahora mismo está un poquito eh, fuerte el tema del COVID. Pero aquí en San Francisco, en esta semana, gracias a Dios, hemos estado bajando. No puedo decir que sea una... Una, una, una etapa, planación. Una planación. Eh, porque recuerda que hubo una vez que tuvimos así Estábamos casi en cero y volvimos a subir eh, Porque son como oleadas eh, Hay que darle por lo menos de 12 a 15 días más A ver si se sigue comportando de esta manera Bien bien. Doctor el, Dímelo Jan el, yan. <risa> el, el Ministerio de Salud Pública ha informado En los últimos seis días de una cantidad de fallecidos supuestamente que son de semanas anteriores. Y Yo le pregunto a usted, eh, como representante del Colegio Médico, ¿no hay un seguimiento al, al registro de los fallecidos de COVID en la República Dominicana que pudiera dar al traste con una actualización de, de, de los fallecidos y que estemos hablando al, a la fecha de, de, de fallecidos de cuatro semanas? Sí hay un seguimiento. Pero recuérdate que muchos de estos de estas esta personas que fallecen no tienen la prueba positiva, el resultado de la prueba a veces, en ah, ocasiones. Ya. Porque recuerda que antes estaba mucho más lenta la entrega de los resultados. Sí. Ya se ha ido agilizando. Entonces, muchos, muchos de esas defunciones no tenían todavía el resultado. Y, e incluso hay algunos Oye. que han sido por Oye. patología forense que se le ha, que se le ha diagnosticado. ¿Entiendes? Y esa es la razón por la cual el resultado, eh, la cantidad o la estadística es un poquito retrasada. Ok. Mar Mar ¿Tiene ese sentido? Marco, Mar con mm. en tu condición de presidente del CMD local de acá, de bueno. San Francisco de Macorís, ¿ha habido con relación al, al a los nombramientos de los nuevos incumbentes del área médica, ha habido algunos comentarios? Bueno, algunas cosas han sido aclaradas, pero me llama la atención que en, en la última sesión del, de la sala capitular de acá de San Francisco de Macorís, vimos al actual director eh, provincial de salud tomando participación en ella. Él era regidor, pero eh, eh, ¿en, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabes tú como presidente del CMD si él ha renunciado a su curul? aquí en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Eh, con honestidad, no sé si ya renunció, pero afuera, o, no sé si está enterado que el, el presidente Lía Vina una ley que puede fungir en ambas áreas, en muchos mucho de los cargos, pero honestamente no, no sé si no. el doctor Rodríguez renunció a lo que la Es que él no puede ocupar dos funciones al mismo tiempo, dos funciones públicas, aun cuando una sea honorífica, porque es que no es un asunto de, del, no es un asunto del pago, es un asunto de la función. Y de hecho, y de hecho, yo no ¿eh? sí. No, que el dedicarle tiempo a las funciones, yo entiendo que ese no es otro sí, tema no. también. Ese es otro tema también, no va a poder hacer a las dos. Tendría que ser un superhombre. Bueno, y sobre todo en ¿Qué? esa parte, hasta, la, hasta pero que suelte yo... algo que no sea come solo. Si no ha <risa> renunciado, él renunciaría a la regiduría. Yo sí, diría que, que lo... su suplente debe forzar a claro, que, la, a que claro, la sala capitular claro. admita su renuncia tácita por haber ocupado un puesto público que no es, comp que no es compatible con su cargo. Así o con es. su pero... cargo de elección. Lamentablemente, doctor. La regiduría es que tiene que exigirle más que nosotros. ¿Eh? ¿Cómo? La regiduría es que debe exigirle más claro. que nosotros su renuncia. ¿no? Sí, doctor, claro. Es el, el consejo, ciertamente. ¿Han tenido claro. usted acercamiento ya con las nuevas autoridades, tanto regionales como provinciales de salud pública? Claro. Todo, casi interdiario estamos con ellos. Hemos, nos hemos reunido en diversas ocasiones. Marco, me pregunto algo, y es que me pregunto yo mismo algo. Qué raro que el Colegio Médico Dominicano, sobre todo dirigido por un gremialista como Waldo, que todavía está en esas funciones, y estará todavía por un, algún tiempo, porque está prácticamente reciente. ¿No han hecho algún movimiento tendente a lograr que los incentivos sean pagados a los médicos? Porque, mira es una gran injusticia que los médicos que están enfrentando... El, la pandemia de la forma como la han enfrentado, han enfrentado el COVID-19, incluso algunos de ellos fallecidos y otros y otros infectados por el virus, eh, estén tan tranquilos como que me llama la atención porque yo pienso que en otro momento Guardo ya estuviera en pie de guerra en la calle con un machete y un cuchillo, en la, un machete en la derecha y un cuchillo en la boca. Y en el butico dos piedras. Pero, pero, pero hizo una protesta, una marcha en plena pandemia. Sí, sí, muchos, médicos, sí, muchos médicos incluyéndome a mí nos cuestionamos eso ¿entiende? Eh, y solamente la respuesta es que como él tuvo una reunión y le dio una pauta hasta el día 15 de este mes me imagino que sería por eso que está esperando eh, eh, a que el señor presidente le dé su respuesta pero de lo contrario yo considero que él debe reforzar la lucha ya bueno yo pienso que es una gran, es un gran, una gran injusticia, una falta grave del ministerio, claro. porque a los médicos hay que atenderlos, señores. Los únicos héroes que hay en este, en todo este problema en el mundo entero, son los médicos. Entonces, usted no puede usted, bueno, no puede, usted no Lo, puede... lo, lo, que, lo sí. que más enfrentamos, porque Exacto, todo tiene que ver tiene... con el, el personal sanitario tiene todo que ver con eso. Yo siento que eh, ese... Que no es solamente los médicos, las enfermeras, la, es, los así. pianistas entiende Y en el sector no salud, eh, mira, la gente que recoge en basura se están arriesgando a estar recogiendo todos los desechos que uno tira. Sí, sí, eso es. O sea, es que no solamente en el sector salud, ciertamente. Y además, eh, el asunto de que durante la campaña, esto fue uno de los puntos que él prometió, eh, que atender uno a, a, al sector salud eh, con es. aumento, con atención, con protección, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, bien. Bien, gracias, Marcos. Muy agradecido por siempre eh, a la orden. Por estar con nosotros, como siempre. A tu orden siempre. Claro. Bueno, era, señores, el doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano Capítulo San Francisco de Macorís. Eh, ya ustedes escucharon las, las quejas, en cierto modo, de cómo han estado tratando al sector médico eh, el ministerio en estos últimos eh, últimas semanas, ¿no? Eh, Dicen, pero dejen que se acomoden dice, en Dice, no, no, mire. Es que el Estado es un momento, Es que lo no es que el, es que el Estado, estaba manejando el Estado hasta el final. Fue el pasado gobierno. No, no, pero el Estado, hay un hay un principio de continuidad ah, no, del Estado sí. y el presupuesto para pagarle a los médicos está ahí, entonces ¿por qué pasa? y yo me imagino están que si le, si le iban a dar un incentivo ese incentivo debió apartarse dentro del presupuesto ah, amado, ¿pero ¿no será que están esperando que llegue el nuevo incumbente para darle los incentivos a que entre? no sé ahora yo te voy a decir <risa> una cosa a mí me llama la atención pero poderosamente me llama la atención que Ubaldo Ariel Suero se no haya, haya apichonado no, haya hecho una no, no, no, un tipo como ese ¿será que es perremeísta? bueno, pregunto. dime Yerjan. bueno ¡Eh! Hey.